¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Hoy nos vamos al limón! <ríe> Muy buenos días. Bueno, ya dijimos que cuando eh, fuese necesario pues se haría un vídeo mañanero. Un poco tarde, pero porque quería ver un poquito, ver, observar cómo iba el mercado. En principio, aquí tenemos la línea de mínimos RSI que, bueno, pues el sábado intentó perforar, rebotó enseguida y ha respetado. ¿Veis que ayer la vimos? ¿Vale? y justo la ha respetado y ha empezado a rebotar a, a, a, a, la, la última ayer, ayer la vela de por la tarde y ya de por la noche así de cuatro horas, ¿vale? entonces, bueno, bien eh, dentro de este canal original bueno, esta línea de tendencia original si la ponemos aquí o si no la ponemos en los cuerpos ya depende de cómo cada una las la trabaje ya sabéis que yo digo siempre las mechas a las mechas ha llegado el precio con lo cual hay que estar ahí bien eh, vamos a verlo mmm, como nos gusta eh, aquí con la cuña hemos roto la cuña vale tenemos varias cosas positivas ruptura de la cuña, perfecto ¿vale? por otro lado, volumen perfecto, falta un poco, sí pero bueno, eh, 50% del RSI lo hemos pasado, perfecto ahora, ¿qué podemos esperar? Eh, perfecto <ríe> podemos esperar eh, pues un pullback entonces Cuidado, porque mmm, cuando hablen los señores de la FED, van a manipular. Como siempre, el mercado habrá una vuelta de rosca para apretar y menear el árbol, que soltemos esas cosas y, bueno, pues eh, luego ya cada uno que actúe en consecuencia, cada uno que haga eh, lo que crea que debe hacer. Antes, antes de, de, de seguir con esto, os quiero decir, ¡pum! Vamos bastante bien, vamos mejorando poco a poco con las donaciones a Emma para ayudarla a ser mamá. Eh, en breve nos irá mandando actualizaciones, como, como, oye, pues como corresponde, ¿no? Eh, le damos un empujoncito eh, para, para echarle un cable y bueno, pues ahí ahí vamos a ir viendo un poquito cómo va la cosa y cómo va creciendo. Así que, bueno, bastante, bastante bien en general y bueno, pues muchas gracias a todos. Eh, esta tarde tendremos una comunicación, Inma a ver qué nos cuenta, a ver cómo va la cosa así que, bueno, os dejo por aquí debajo el link, de todas formas, por si alguno todavía quiere da igual, 5 euros, 10 euros, no importa cualquier cosa es buena para que lleguemos al objetivo y ya sabéis que si llegamos al objetivo va a haber un sorteo súper guay, así que, oye jeje. y si no lo sabéis, pues informaros ¡Troncos! Bien, eh, volvemos a Bitcoin volvemos a Bitcoin y vemos, por cierto veo que y noto y siento que no te has suscrito, así que dale a suscribirte, dale a la campanita, como dice mi niña, joder, porque si no, oye, eh, pues no, no es lo mismo, es gratis, eh, Os lo digo porque si a alguno le cuesta, pues que sepáis que es gratis suscribirse. Eh, ¿Qué pasa? Que en una hora estamos llegando a una zona de sobrecompra y, bueno, pues eh, ahí es donde nos pueden apretar un poquito, ¿vale? Pero bueno, ya veremos a ver cómo se comporta. Eh, llegando a zona de sobrecompra en, en una hora... Eh, podemos, por cierto, este RSI que veis aquí, el, el RSI de Oscar, eh, os lo podéis descargar en Discord, lo tenemos en el canal de Discord, estáis todos invitados a, a ir al Discord, a, oye, pues a, a preguntar, a, a hacer lo que queréis, hombre, menos da por culo, ¿vale? Eh, eso, no, eso no mola, eso no está bien, eso enseguida afuera, fuera, vais, vais, eh, pero... Eh, tenéis estas cosas, y tenéis un montón de indicadores en el canal de Discord que es totalmente público, que son totalmente gratuitos, que tenemos un crack, un crack de los indicadores ¿vale? Y, oye, pues ahí están también para ayudar, así que pasaros por el Discord, que no os va a venir mal bueno, dicho esto creo que la tormenta perfecta viene cuando tengamos el eh, RSI eh, en la parte de sobrecompra, vengan las palabras de la FED y posiblemente yo creo que lo que va a hacer va a ser caer Ahora bien, ¿qué vas a hacer tú? Planifícalo bien, ten cuidado, ¿vale? No vayamos a volvernos locos, porque a veces que nos volvemos tarumbas, cuando vemos estas cosas, y de, eh, vamos aquí, all in, all in, all in. No, ¿vale? No, cuidado, porque no sabemos cómo va a reaccionar el mercado, no sabemos lo que va a hacer la FED. Se presupone que va a subir 50 puntos básicos los tipos de interés, pero imaginaros que son 75, el cataplón sería mortal, Ahora, si es 50, pues lo normal es que manipule un poquito el mercado, nos vayamos abajo, inclusive hacer el pullback a la línea, pan, luego para arriba, ya veremos a ver cómo lo hace, ¿vale? Pero estados atentos, eh, hombre, jugaremos a... Eh, esto es un poquito un poquito modo casino, ¿vale? Hoy nos ponemos un poquito modo casino para jugarnos unos, unos pequeños, pequeños euritos en, en un corto, en un largo, depende de cada momento, y buscar una buena posición de entrada si quieres entrar a mercado eh, para unos días, o si le quieres entrar en el mercado para hold, cualquier momento es bueno. Da igual que estés comprando 39, da igual que estés comprando 35. Ahora me dice, sí, sí, es un 10% más. Ya, ya, pero es que a cinco años eso no se nota. Eso es hold, ¿vale? 5 eh, años, tres años. Eso es hold. ¿Vale? Si me dice, no, no, es que es para la primavera que viene, pues... <ríe> ya Eso ya es otra cosa, ¿vale? Bien, eh, ¿qué está pasando en el SP500? Eh, pues lo mismo que en Bitcoin exactamente lo mismo, quizás en Bitcoin vamos un poquito mejor, evidentemente ¿vale? pero eh, no perdáis ni un ojo aquí porque ya sabéis que cuando baja, baja lo que pasa que bueno, parece que el mercado eh, ha descontado esas cosas o puede estar habiéndolas descontado vamos a, vamos a verlo realmente esta tarde ¿vale? y eh, bueno pues tenemos, fijaros, el total market un 3,14% vamos a verlo aquí Claro mucho mejor ¿dónde lo tengo? ah no, aquí tengo el dólar index pero bueno, el total market lo tengo por aquí abajo, y lo ponemos, 3,15%, eh, muy bien, muy bien, ¿por qué? porque estamos abrazando la vela del día anterior, vamos a ver si de verdad podemos llegar a la zona de resistencia, fijaros cómo se ha parado en la línea de tendencia que marcamos que viene desde julio del 21, de la última caída potente hasta la última caída potente que hemos tenido, de una a la otra, y como aquí intentamos atravesarla y rebotó rápido, y aquí, bueno, pues enseguida parece que quiere, parece que quiere, ya lo vamos a ver, vamos a ir viéndolo y vamos a ir observando. La, la dominancia de Bitcoin, ping, ping, creciendo un poquito. Es normal que la mayor atención esté en Bitcoin, pero fijaros, ¿vale? Que sin embargo, aquí en el total market, eh, pues eso, vemos que hay un diferencial que tampoco es demasiado, es 0,20, no llega al 0,20, ¿vale? Entre con Bitcoin y sin Bitcoin, pero ha crecido prácticamente un 3% del total sin Bitcoin. Eso quiere decir que las altcoins nos pueden estar dando eh, rebotes, Bastante decentes, como podemos ver en general, y la verdad es que están muy muy bien. Bueno, en la parte negativa, vamos a ponerse en la parte negativa, vale. Que hay bien poquito, veis, solamente esto. Vale, tenemos, bueno, pues de Crypterium que ahora está subiendo los cortos de Bitcoin que siguen cayendo, ¿vale? Un poquito menos que ayer, pero, pero caen. Esto es bueno, esto es bueno, relativamente bueno. Tampoco, yo no me voy a dejar, eh, no me lo voy a querer hasta que no termine la tormenta. ¿Vale? Pero es que en el lado positivo tenemos todo el resto, que sí, que hay muchos ceros y unos, ¿vale? Pero también hay unos porcentajes muy interesantes como DOM, Waves, que está rebotando un 14%, también está intentando, pues bueno, ahí, yo creo que todavía no ha llegado, pero bueno, ya lo iremos viendo. También eh, APE, 11% Tron, un 11% Naka, 11% Spell, 10%. O sea que muy bien en general. Aquí también tenemos Rune, más está bastante bien. Eh, cuidado, vale. Coger, si estáis en, en operaciones, en cuanto podáis, coger algo de beneficio. No dejéis correr demasiado eh, o en estos momentos. Vale, lo normal es, ya sabéis. Recortar las pérdidas, entrar eh, parar rápido las pérdidas y dejar correr los beneficios. Lo que pasa es que ya está sabemos que estamos con una volatilidad extrema en el mercado y que en cualquier momento eh, pues vamos a seguir cayendo. A mí no cabe la menor duda de que vamos a seguir cayendo. ¿vale? Waves es el campeón contra Bitcoin, 10,79%. Eh, pero bueno, no deja de ser esta zona, esta línea verde que era un soporte. Pues ahora evidentemente es una zona de soporte. ¿Veis que se apoyó aquí, que se apoyó aquí? Aquí fue resistencia hasta que la rompió, pues ahora la ha perdido, vuelve a atacarla. Yo creo que tendremos que llegar a la línea de tendencia, no sé dónde, no sé si vendremos directamente aquí, si vendremos en esta zona, si ahora tontear aquí hasta que toquemos la línea de tendencia, que es donde quizás, quizás, quizás, entremos, ya lo veremos. Eh, respecto a lo más, era simplemente un vídeo rápido para que vierais la situación, para que la tengáis muy en cuenta y para recordaros que eh, no hagamos el loco hoy, ¿vale? A pesar de lo que veamos, no hagamos el loco. En cuanto a en cuanto a, a lo que es el esquema general, estamos bien, eh, mientras no perdamos la línea del canal eh, que es en la que hemos rebotado, precisamente, bueno, hemos rebotado más bien en esta, esta, esta, ya hemos visto, no pero bueno, en la línea de nuestro querido canal paralelo, para el Lelo y la Lela, eh, de momento estamos rebotando, estamos abrazando la vela del día anterior, que es una cosa muy buena. Si en realidad, de momento, de momento, todo es muy positivo. Tenemos que esperar a que cierre la vela diaria, evidentemente, que es la que nos va a marcar la pauta. Y a partir de ahí, pues poder seguir tomando más decisiones. Iremos viendo porque mmm, vamos a quitar eh, estas zonas como, como, como tales, porque vamos a ver... ¿Cuál es el objetivo ahora mismo? ¿Cuál sería un muy buen objetivo? ¿Vale? Siendo eh, realistas con lo que hay en el mercado. Bueno, pues vamos a marcarlo, pero no lo vamos a marcar aquí, vamos a marcarlo desde aquí. Es decir, este máximo que hubo aquí, ¿veis? En la zona de 41.500 aproximadamente, 41.400, toque, casi llega, toque, máximo y nos fuimos abajo, apoyo, casi llega, ¿vale? Y, bueno, resistencia, aquí nos vinimos abajo, pues esa zona esa zona hay que batirla. ¿Vale? Si la conseguimos batir, bien, si no la conseguimos batir, churro para abajo. ¿vale? Churro, media manga y manga entera. Así que vamos a ver, aquí vamos a ponerle que esto es una resistencia. Y bueno, pues vamos a ir siguiéndolo a ver qué narices hace y a ver qué potencia tiene. De momento es un 341, no es para tirar cohetes, pero bueno, tampoco está mal, tampoco vamos a tirarlo por tierra. Vamos a ver cómo avanza el día y tener en cuenta esto, ¿vale? En cuatro horas, como los mínimos toque, toque, aquí pasar toque y toque, lo ha estado respetando. A ver si ahora que vamos a pasar o que acabamos de pasar la zona de 50, es capaz de seguir en esa línea. Ya lo iremos viendo y vamos a ver esta tarde qué tal las palabras de los Power Rangers. Así que chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.